Hey. <laughs> okay. Thank you. Wakola asante. Okay. Thank you. Asante sana. Dena sana, asante. Okay. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Yeah. Now. Okay. Thank you. Asante sana. <laughs> Chicos y chicas, espero estén bien, mi nombre es Arre Saledón. bueno trabajo para acá con, eh, con Gabo, trabajo en el tema de los comités de agua potable, eh, el trabajo realmente que han hecho ustedes acá en Nicaragua ha sido muy importante para nosotras, para nosotros, de igual forma para la gente en las comunidades, hay gente que todavía les recuerda en las comunidades, que todavía pregunta, porque realmente se sintió pues el impacto en las comunidades, con el apoyo de ustedes, fue muy importante para nosotros y esperamos pues que regresen y que compartan todos sus conocimientos con, con nosotros, tanto con nosotros como con la gente en las comunidades. Muchas gracias por todo. Un saludo el día de voluntariado a todos los voluntarios y voluntarias que nos han colaborado en todo este esfuerzo que se hace aquí en este país. Agradecemos mucho y personalmente agradezco toda esa colaboración y entrega que hacen por Ongawa. Eh, para mí el voluntariado es sinónimo de colaboración, difusión y movilización. Muchas gracias y felicidades por su vida. Voluntario. A ver, Sania, ya no le vamos a mandar a decir nada. Usted solo dirá. Yo solo voy a saludar a ella. Hola chicos. <risa> Hola chicos, un saludo desde acá de Nicaragua, la Oficina de Giloteca, donde ustedes saben que se les quiere un montón y gracias por toda la labor que ustedes hacen aquí con nosotros, por el apoyo, porque saben que la causa por la que todos trabajamos vale la pena. Un beso. Hola chicos, en su día de voluntariado de parte del área económica de Ongawa, Nicaragua, queremos mandarle un saludo caluroso, un fuerte abrazo y desearle que en este su día estén muy motivados y sigan con ese ímpetu de ayudar a los más vulnerables, no solo de Nicaragua, sino de toda el área de intervención que tiene Ongabo. De nuestra parte es un placer siempre tenerlos con nosotros, recibirlos, apoyarlos, compartir con ustedes no solo lo laboral, sino también la parte humana que nos hace a nosotros eh, motivarnos a seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rebeca, trabajo para Ungagua, Nicaragua. Les mando un saludo enorme en su día. Gracias por todo el apoyo incondicional que han tenido con el organismo. Su labor en el país ha sido incondicional y siempre podrán contar conmigo y con todo el equipo. Un y bueno, eh, quiero enviar un fuerte abrazo a Michelito chelitos y chelita, que han tenido la oportunidad de pasar por, la, por Nicaragua y que nos han contribuido muchísimo con su trabajo, pero también con su, su buena onda. Eh, han, han hecho un buen encaje con el equipo, con Nicaragua, y creo que también han establecido un gran compromiso con nosotros y con organización sobre todo y por las causas por las que trabajamos así que para michelitos y michelitas todo re. porque la verdad es que hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente que sí son eh, han demostrado ser todo terreno un gran abrazo y, y esperamos poder seguir contando con ustedes ¿Puede hacer algún cómic la sonrisa ¿Ya? ¡Saludos de tu chelitas! Entrega Entusiasmo Motivación Compromiso Cambio Ilusión Solidaridad Responsabilidad no, no. ¿Sí? Gracias. gracias. Gracias. Muchas gracias por vuestra ayuda y colaboración. Gracias, son agua. Muchas gracias. Gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias.